el observatorio solar nacional se cierra por un misterioso problema de seguridad en medio de la actividad del fbi podemos decir que hay helicópteros black hawk que están sobrevolando dentro y fuera de las instalaciones y supuestamente se debe a una tormenta geomagnética si quieres saber más quédate no te vayas continuamos con el vídeo al parecer el observatorio solar nacional en álamo gordo nuevo méxico pues ha cerrado sus instalaciones Sí, las ha cerrado por un problema de seguridad nacional todo esto se está contando de que bueno puede ser pues por la tormenta geomagnética que ha estado pues bueno, expulsando diferentes plasmas el sol y teniendo pues una gran actividad se sabe como vamos a ver en este gráfico que incluso el planeta marte el gráfico que estamos viendo pues es del planeta marte y parece ser que esa aurora boreal de partículas del sol pues ha cubierto durante una serie de horas el planeta por completo es decir que marte ha sido azotado por la tormenta solar esto ya ha llegado a la tierra desde hace unos días y al parecer pues no ha habido ningún incidente simplemente lo único que se ha notado ha sido pues grandes auroras boreales en el hemisferio norte y en el hemisferio sur es decir en el polo norte y el polo sur esas magníficas auroras boreales que siempre podemos ver en diferentes vídeos pero vamos a continuar con todo esto al parecer el fbi pues ha intervenido las instalaciones y los medios locales no pueden informar de lo que está ocurriendo en este momento ni tan siquiera de lo que ha ocurrido también se ha intervenido pues una oficina de correos y todos nos preguntaremos oye ¿y qué tiene que ver una oficina de correos con el observatorio en realidad no tiene nada que ver pero sí hay una conexión que os diré más adelante pues parece ser que el fbi pues ha tenido que entrar en estas instalaciones y ha evacuado paulatinamente a todos los trabajadores a todos los científicos que estaban aquí dentro la forma de evacuación ha sido muy sigilosa muy tranquilita no ha habido pues un alarmismo de vamos a evacuar todo esto es cierto que los helicópteros han estado sobrevolando estas instalaciones son unas instalaciones con un área bastante importante. Así que los Black Hawk simplemente es porque son el modelo que está utilizando pues, el FBI para ataques terroristas. Pero vamos a seguir con esta noticia. Evidentemente nadie sabe lo que está pasando. Cuando intervienen la oficina de correos, esta oficina tampoco sabe nadie qué es lo que está pasando todo el mundo está achacando ahora pues que es debido a la tormenta solar que puede ser que la tormenta solar pues haya mostrado algo a estos científicos pues que realmente sea algo negativo para la humanidad o sea algo malo o algo secreto pero bueno no es exactamente esto lo que está pasando. Lo que pasa es que la noticia se ha cogido y sí han ido dando noticias el FBI. El FBI ha ido informando un poquito sobre todo lo que ocurre en estas instalaciones. Lo que sí se puede decir es que a raíz de esto, pues se han realizado especulaciones. Pero no hay que lanzar una voz de alarma, aunque creamos extraterrestres en fenómenos paranormales y creamos en todo este tipo de cosas pero vamos a tener los pies en el suelo y vamos a ver de qué se trata exactamente pues bien una vez que ya sabemos que los medios locales no tienen mucha idea y se está especulando muchísimo sobre esto tenemos al fbi por un lado que está investigando cierra las instalaciones y lo que hace es evacuar a las personas la oficina de correos también es evacuada, con lo cual tenemos dos centros de trabajo que no tienen conexión. Pues bien, sí tienen conexión. Y os diré por qué. Porque uno de los miembros del centro de trabajo del observatorio, pues tiene un familiar en la oficina de correos. Y al parecer hay una conexión directa. Por eso han evacuado la oficina de correos. Han evacuado las dos instalaciones. Porque se puede filtrar algún tipo de información quizá por la proximidad quizá por el parentesco no se sabe esto lo dejo un poco a vuestra elección pero lo que sí es cierto que aparte de haber visto estas imágenes de marte como es azotado por las partículas del sol la tierra ya ha recibido esas partículas del sol porque no penséis que van a tardar 15 o 20 o 30 40 días no estos son pues prácticamente unas horas o quizá algún día nada más hemos recibido pues por parte del sol toda la tormenta los gps funcionan perfectamente los sistemas de comunicación funcionan perfectamente Sí es cierto que hay una serie de manchas solares que se han podido detectar y aquí vamos a ver cómo son estas manchas solares vemos que la mancha solar pues es una mancha que está en la parte central casi de una forma triangular en el sol y que cuando el sol tiene esta mancha es porque está expulsando pues una gran cantidad de partículas solares incluso de plasma al universo es evidente que si estamos en esa trayectoria pues nos va a pillar de lleno y nos ha pillado la radiación pero vosotros habéis notado algo extraño verdad que no porque yo tampoco el tema de los helicópteros el tema del fbi pues bueno los procedimientos de cualquier fuerza cuerpo de seguridad del estado de cualquier país es que si una instalación se ve amenazada por una amenaza de tipo extraño es decir que se ha amenazado esa instalación o incluso se ha amenazado o ha habido una llamada en la que una de esas antenas podía haber sido pues no sé interceptada por vete tú a saber quién o organismo o la podían haber derribado sabéis lo que vale una de estas antenas de captación una de estas antenas que están observando la radiación solar una de estas antenas que están haciendo cualquier tipo de trabajo sabéis que hay fondos muy grandes en relación a estas antenas es decir fondos económicos para montar reparar todas estas antenas en realidad también puede ser un elemento pues bueno disuasorio para cualquier otro tipo de noticias porque para qué se cierran unas instalaciones que están observando el sol pero una de las cosas que hay que dejar claro es que no solamente están observando el sol directamente sino que tienen antenas que son como antenas parabólicas que lo que reciben es señales y radiaciones del sol se hablan de extraños objetos que han surcado el cielo y de extraños objetos que han cruzado el sol pero desde aquí no se sabe a qué distancia puedan estar exactamente en una fotografía eso lo tendría que determinar pues bueno unos telescopios por triangulación de puntos nos dirían a qué distancia están y no nos han dicho nada de esto simplemente el fbi ha intervenido unas instalaciones por un posible sabotaje esto es lo que hay que tener en cuenta que puede ser un sabotaje y vosotros preguntaréis oye por qué quieren hacer un sabotaje perfectamente en cualquier instalación se puede hacer un sabotaje de cualquier tipo de cualquier organización de cualquier trabajador descontento de cualquier persona puede haber un sabotaje esto puede causar alarmismo social un alarmismo mundial pues la verdad es que no si nos están visitando extraterrestres querido amigo y tenemos los extraterrestres aquí cada dos por tres no tiene nada que ver con esta noticia al contrario no tiene que mezclarse el fenómeno ovni con los acontecimientos de nuestro astro rey de nuestro sol no tendríamos que mezclarlo porque como vuelvo a decir amigos esto quita credibilidad a todos los que estudiamos seriamente a lo largo y ancho de todo este mundo el fenómeno ovni. Así que un mensaje de paz y de tranquilización porque la verdad es que no está ocurriendo nada catastrófico en nuestro planeta en relación a esto. No tiene nada que ver. Los ovnis se estudian por un lado y vosotros sabéis que las agencias internacionales, gubernamentales están estudiando este fenómeno y lo llevan en silencio pero otra cosa es el sabotaje a unas instalaciones científicas y esto es lo último que ha declarado el fbi si sale un tipo de noticia y esperamos solamente unos cuantos días sabemos que el fbi aunque dé una explicación absurda tiene que dar algún tipo de explicación y esto si buscamos en los medios de Estados Unidos veremos que esto es lo que ha ocurrido ha sido un sabotaje si no para qué va el fbi iría pues otro tipo de organismos que quizá no conocemos unos organismos Secretos como ya hemos visto a lo largo de la historia que existen y han existido pero el fbi cuando interviene algo es algo muy escandaloso como estáis viendo en esta noticia así que por mi parte amigos yo os recomiendo que cada uno saque sus propias conclusiones y que cada cual piense lo que más se adapte a su pensamiento pero sobre todo cuando sale una noticia os recuerdo hay que dejar dos tres o cuatro días que la noticia evolucione tanto sea para una verdad como para una mentira a veces en una mentira se saca muchas verdades y a raíz de alguna verdad se pillan algunas mentiras así que por mi parte nada más amigos agradecido de que veáis este vídeo y como siempre os digo ya sabéis suscribiros darle al like todas esas cositas ¿eh? y no olvidéis de darle a la campanita nada más muchísimas gracias nos vemos en el próximo programa hasta la próxima